6 increíbles remedios para aliviar el dolor de muelas. Los dolores de muelas pueden ser algo increíblemente molesto. Son capaces de dejarte completamente fuera de juego. Si alguna vez tienes algún problema con tus dientes y no puedes ser atendido por ningún profesional, existen remedios naturales que pueden ayudarte temporalmente hasta que hagas una visita a tu dentista. Sal y pimienta: No, no vas a sazonarte la boca. Cuando la sal y la pimienta se combinan, tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden aliviar tu dolor. Se recomienda que mezcles a partes iguales estos dos elementos junto con unas gotas de agua para crear una pasta. Aplica la mezcla de forma generosa sobre el diente afectado y deja que actúe unos minutos antes de enjuagarte con cuidado. Haz esto varias veces al día hasta que pueda visitar al dentista. Remedio con ajo. El aliento con olor a ajo no será lo que más te preocupe cuando te duela algún diente. El ajo tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias que puedan ayudar a disminuir el dolor de muelas. Para mejorar su efecto, añade la mezcla de sal y pimienta mencionada anteriormente a un puré de ajo. Aplica la mezcla sobre la zona durante 5-10 minutos, y luego enjuágate la boca con agua tibia. Repite este proceso varias veces al día hasta que puedas visitar a tu dentista. Ponte hielo. Hay muchas razones por la que un diente puede causar dolor. Las bolsas de hielo pueden bajar la inflamación y la hinchazón para disminuir un poco tu dolor a corto plazo. Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. Los dolores de muelas pueden ser algo increíblemente molesto.